Hola, buenas. En este vídeo vamos a estudiar los músculos que están involucrados en la extensión y en la flexión del antebrazo. Lo primero que tenemos que saber es que solo va a haber un único músculo eh, que está involucrado en la extensión del antebrazo. ¿Cuál creéis que va a ser? Pues va a ser el tríceps brachial, ¿de acuerdo? El tríceps brachial tiene una inserción distal que, por tanto, también estará en el antebrazo. ¿Vale? Eh, lo vamos a encontrar en el olecranum. ¿vale? Nace en el olecranum y se dirige hacia eh, lo que es la articulación del codo y se dividirá en tres cabezas. Tenemos una cabeza que será lateral, ¿vale? una cabeza medial y una cabeza larga. La cabeza lateral, la cabeza lateral, se nos va a insertar en lo que es la superficie lateral de la diáfisis del húmero, ¿de acuerdo? Y la cabeza larga, la cabeza larga del tríceps se va a insertar en la escápula y por tanto para insertarse en la escápula tendrá que atravesarnos lo que son el redondo mayor y el redondo menor. Y una vez que los atraviesa se va a insertar donde, en la fosa glenoidea, en la parte, en el tubérculo infraglenoideo, ¿vale?, tubérculo infraglenoideo de la fosa glenoidea. Vamos entonces a poner aquí. ¿Qué función vamos a tener? Bueno, la función es una función que va a ser la extensión, vale, Lo ponemos así, extensión del antebrazo. ¿Vale? ¿Dónde va a nacer la inserción distal? Tenemos una inserción distal que será el olecrano ¿Vale? Y nos vamos a encontrar también con unas inserciones, que puede ser eh, en el húmero, si hablamos de la cabeza lateral y la cabeza medial, ¿vale? la tenemos en el húmero. Y luego tenemos una cabeza larga, que donde va a ser en la fosa glenoidea. Lo que sí, la cabeza larga, la función que va a tener va a ser extensión del brazo, no del antebrazo. Va a estar involucrada también, no solo en la extensión del antebrazo, sino en la extensión del brazo. Nos queda por ver la cabeza medial del tríceps. ¿De acuerdo? Bueno, pues eh, lo, es un músculo que está profundo en la cara posterior y si nosotros removemos, eh, eh, diseccionamos lo que es la cabeza lateral y la cabeza larga del tríceps brachial, nos vamos a encontrar con la cabeza medial que también se va a eh, insertar donde? en toda la superficie posterior del número. Entonces vamos a visualizarlo ahora. Aquí, lo tenemos aquí. Bien, este es el tríceps brachial, esta es una visión posterior. Bueno, aquí tenemos lo que es la cabeza lateral, esta será la cabeza larga del tríceps brachial. Si os fijáis, aquí tenemos el redondo menor, redondo mayor, ¿vale? Lo vamos a sacar, a ver si lo vamos sacar aquí, los eliminamos y nos ves, lo encontramos aquí, es en su inserción en la fosa glenoidea, el tubérculo infraglenoideo. Si yo remuevo todos estos músculos, me voy a encontrar con vale, la cabeza medial del tríceps brachial, que es profundo y está eh, cubierto por las otras dos cabezas. Perfecto. Pasamos entonces a ver el siguiente músculo. El siguiente músculo es el bíceps brachial. Bueno, el bíceps brachial que está situado en la cara anterior del brazo. Eh, ¿Cuál será su inserción distal? Bueno, pues la inserción distal... Eh, la vamos a encontrar en la tuberosidad radial, ¿de acuerdo? Lo ponemos aquí, por tanto, tuberosidad radial, vamos a escoger aquí, rojo, los dos, los dos tienen tuberosidad radial, tuberosidad radial, ¿De nacen en la tuberosidad radial los dos, lo que pasa es que luego después tenemos dos cabezas, una cabeza lateral ¿vale? y una cabeza en posición medial que se llama la cabeza corta. La cabeza lateral es la larga. Recordad que más ya lo hemos visto, hemos, cuando vemos eh, el hombro, ¿vale? en la cabeza larga del bíceps brachial. ¿vale? Su tendón va a ir a través de la corredera bicipital, se introduce por la cápsula articular del hombro. ¿Y dónde se va a insertar? Pues también en la fosa glenoidea, vale, en el tubérculo suprarenoideo, mientras que en la cabeza corta se va a insertar. Vale, vendrá por aquí, en la, por la cara anterior medial y se insertará en la escápula. ¿Dónde se va a insertar dentro de la escápula? En el en la, perdón, proceso corono, eh, coracoides o apófisis coracoides. ¿Qué otro músculo se va a insertar en la apófisis coracoides? Perfecto. El pectoral menor, que ya lo hemos visto anteriormente. Muy bien, pues anotamos aquí entonces. La, el bíceps brachial... Se nos va a insertar donde en la fosa glenoidea. Ponemos a en verde, fosa glenoidea. Fosa glenoidea. ¿vale? Y es en la tuberosidad supraglenoidea. ¿De acuerdo? mientras que el bíceps a la cabeza corta, se nos va a insertar donde en el, hemos visto, en la apófisis. Coracoides. Bien, ¿cuáles van a ser sus funciones? Pues la flexión del antebrazo, ¿Vale? Mientras que la del bíceps braquial no solo va a estar involucrada en la flexión del antebrazo, sino también va a estar involucrada en la flexión del brazo. Perfecto. Pasamos a ver el siguiente músculo. El siguiente músculo es el brachial. También lo vamos a tener, va a ser el músculo que tenemos eh, en una posición anterior, pero va a ser más profundo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque va a estar cubierto por el bíceps brachial. Si nosotros levantamos el bíceps brachial, nos vamos a encontrar con el brachial, el músculo brachial. Entonces, ¿cuál va a ser su inserción distal? Su inserción distal la vamos a encontrar en el proceso o apófisis... Eh, Coronoides, ¿de acuerdo? Que va a estar situado en, la, en el cúbito o la ulna Y su inserción proximal la vamos a encontrar donde en la diáfisis, de la escapu, en la, en la diáfisis del húmero, ¿de acuerdo? Les vamos a anotar aquí. El brachial, ponemos aquí en este color, nos la vamos a encontrar en el cúbito, donde en la apófisis, coronoides. coronoides, ¿de acuerdo? Mientras que nos lo vamos a encontrar, donde En la diáfisis del húmero. Ponemos aquí, húmero, diáfisis anterior. ¿Qué va qué acción principal tiene? Pues también flexión del antebrazo, ¿vale? Y ya por último vamos a ver el brachioradial. Y el brachioradial es un músculo extraño. ¿Por qué? Porque es un músculo eh, que va a estar situado en el antebrazo, pero sin embargo no está involucrado en la flexión y en la extensión de la muñeca, sino que va a estar, eh, una de sus acciones es la flexión de la, del antebrazo. Lo que pasa es que eh, su localización es un poco tanto extraña. ¿Por qué? Porque es un músculo superficial que lo vamos a encontrar en la zona lateral, del antebrazo, ¿vale? Su inserción distal la tenemos aquí en, el, en el, lo que es el, el proceso estiloideo del radio o el estiloide radial, ¿vale? Y su eh, inserción proximal nos la vamos a encontrar donde en el tercio inferior y lateral del húmedo, ¿vale? ¿Qué va a hacer? flexionar está involucrado en la flexión del antebrazo. Así que lo vamos a colocar aquí. El brachial, a ver, eh, ponemos aquí este verbo. Brachial. En el estiloides, ponemos estiloides del radio, ¿vale? Y vamos a poner aquí, en la inserción, va a ser en el húmero, que va a ser el tercio inferior lateral o distal, más queda mejor, en ¿eh? el borde eh, tercio inferior lateral del húmero. Perfecto. ¿Y qué más tenemos aquí? ¿Cuál es su acción? Es la flexión del antebrazo. Bien, pues rápidamente vamos a ver estos músculos. Pasamos a ver el bíceps brachial, lo tenemos aquí, ¿vale? Estos son, este es el bíceps brachial, aquí tenemos lo que es la cabeza Larga ¿vale? la, por la corredera bicipital y se nos va a eh, insertar en la, en la, en la fosa glenoidea y esta sería la cabeza corta, aunque aquí esté mal representada, que se va a unir, a insertar perdón, en la el, en el apófisis coracoides, o de la escápula. Si nosotros, a ver si nos dejan, no, este no. Si nosotros lo que hacemos, y aquí sí que lo vemos perfectamente, aquí está, perfecto, yo saco el pectoral, resecciono el, el pectoral mayor, ¿de acuerdo? Aquí me va a quedar el brachial, y si retiro el brachial, me va a, perdona, si retiro el pector, los pectoral, el bíceps brachial, si retiro el bíceps braquial, me va a quedar el músculo brachial, ¿de acuerdo? Que tiene, bueno, su inserción distal, su inserción distal lo tenemos en el, en el cúbito, en lo que es el apófisis coronoides, bueno, y, y su inserción eh, proximal va a ser todo en la, eh, pues en la superficie anterior, todo lo que es la superficie anterior y distal de la, de la, de la diáfisis. Bien, ¿qué otro músculo nos queda? Nos queda el, eh, que lo tengo por aquí... Nos va a quedar el, ¡ay caray, lo hemos perdido. Nos va a quedar, nos ha quedado que lo hemos perdido el, ¿dónde está? Está aquí cronador, dices tríceps brachial, anconius, el brachioradial, venga, lo metemos aquí, lo vemos ahora. Brachioradial, a ver si lo carga, perfecto, lo tenemos aquí, hacemos expansión y aquí nos lo, la quedamos con él aquí, perfecto. Bien. Si hacemos una disección nos vamos a encontrar con el ¿vale? con el radial, ¿vale? Con ya la inserción distal lo tenemos en el proceso estilo del radio, ¿acuerdo? Y su inserción va a ser en el tercio inferior lateral del húmero. ¿Vale? Ahí está. Pues venga. Hasta aquí los músculos que mueven el antebrazo. Venga, nos vemos en clase, chicos.